¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por estar con nosotros eh, compartiendo este espacio de información. Ya estamos en Sur Noticias, un poquito retrasado nada más que ajustando algunos temas importantes de información. Pero acá estamos ya para compartir con todo el equipo de Sur Noticias. Como siempre, la bienvenida a nuestra comera Silvia Rodríguez. En esta ocasión, de igual manera, para nuestro compañero Ramiro Narváez y para quien también está pendiente del de espacio, nuestro compañero Olger Bermeo, quien siempre está también haciendo sus reportajes de cualquier lugar de nuestra bella provincia de Loja. Empezamos con el saludo cordial de Silvia. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Ramiro. Un placer compartir un día más de la transmisión del noticiero por este canal online, La Voz del Sur un canal que ha sido hecho para todos ustedes, amigos televidentes, con mucho cariño, con mucho respeto, para llevar la información desde el lugar de los hechos, como ustedes se lo merecen. Sean todos bienvenidos al desarrollo de la importante información, como siempre, para ustedes. Así es, Silvia, desde el lugar de los hechos estamos llevándoles la información de lunes a viernes en este horario a través de el canal virtual La Voz del Sur. Gracias a ustedes, amigos, por estar ahí, por estar pendientes de lo que sucede acá en este programa. Así que bienvenidas y bienvenidos. Estamos listos, Leonardo. Un saludo también para ti. Vamos ya de inmediato a los detalles. Bueno, muchas gracias. Eh, igualmente a ustedes, compañeros, por vuestra compañía. Y bueno, acá estamos ya listos para ingresar en el ámbito de nuestra provincia de Loja. Vamos desde Paltas, Catacocha, querido. Un saludo cordial a la gente que comparte con nosotros la transmisión también allá en la bella ciudad de Paltas. José Miguel Tandazo Jiménez participó en la competencia de atletismo a nivel eh, nacional en los 3.000 metros con obstáculos obteniendo la medalla de plata para la Federación Deportiva de Loja y del Cantón de Paltas. Más en la siguiente nota. Eh, muy agradecido, muy contento con las autoridades, recibir ese reconocimiento por mi gran labor y mi, un gran trabajo que se da a nivel provincial y a nivel cantonal. Agradecer a Dios, agradecer a mis padres por ese triunfo, a mi entrenador que es Luis Javier, que está día a día ahí para seguir luchando y seguir triunfando. Eh, de aquí, si Dios mediante quiere tratar de clasificar a unos Juegos sudamericanos, eh, representar al Ecuador si Dios quiere y si Dios lo permite con esfuerzo y dedicación, ojalá se lo logre. Este fin de semana también tenemos una competencia que es en la ciudad de Manto, eh, si Dios quiere mediante y se puede conseguir otro logro más, escalar un poco adelante y con la bendición de Dios seguir fortaleciendo más. Y también agradecer a la Escuela Corredores del Sur, que es una escuelita que ya lleva tres años, que estamos para recibirlos, para entrenar fuerte y duro, para incentivar a la juventud y para también que día a día estén ahí, conocer más personas, conocer más compañeros y invitar a toda la juventud que siga este lindo deporte que es el atletismo. José Miguel, cuéntanos cómo te sentías ese momento cuando estabas ya en la, en la, en la pista para participar, esos ánimos, cómo estaban? Pues primeramente esos ánimos en la pista, siempre tranquilo, viendo a mis rivales con quién voy a competir. Eh, Ahí, ten, ahí siempre tenía que decir, siempre tengo que ganar Tengo que entrar entre los tres primeros lugares Y se dio, gracias a Dios Se entró entre los tres primeros mejores de aquí del país Y se, se cumplió todo el trabajo que estábamos haciendo y, dedicando y y mucha alegría ahí Importante José Miguel, nosotros como medio de comunicación te deseamos éxito Y para estas nuevas jornadas deportivas, ¿cómo estás? ¿Listo? Sí, siguiendo mis entrenamientos, ahí dale, dale que estoy con Luis Javier que siempre me han mantenido entrenando y un poco alegre contento con esto que se dio y ahorita sé seguir más, seguir luchando más, que vienen más más carreras, más propuestas y a seguir dándole ahí. ¿Cuál sería tu mensaje para la, para la juventud de ahora, a la juventud actual eh, estimado? Pues un mensaje sería que no nos vayamos por malas influencias, malos caminos, sino que el deporte, el deporte viene a traer más compañerismo, más, más amigos y que el deporte es muy bonito y que lo practiquen. Cualquier deporte, sea el fútbol, el atletismo, el baloncesto o cualquier. Les agradezco, muchas gracias. Continuamos con más de la información, gracias a cada uno de ustedes por seguir también en nuestra sintonía. Ya está lista por acá Silvia para continuar con más de la información. En este mismo tema, amigos televidentes, el licenciado Luis Javier Guamán, Jiménez, entrenador físico de atletismo del Cantón Paltas, se refiere a la participación a nivel nacional en los 3.000 metros de José Miguel Tandazo y el de las próximas competencias que hará. Además, agradeció a las autoridades por el apoyo que se le ha brindado al deportista. Veamos más detalles en la siguiente nota. Muy bien, licenciado, cuéntenos es, esa expectativa, esa alegría, pues, de, de ustedes también como entrenador físico de atletismo acá en el Cantón Paltas, luego de haber eh, logrado este, este logro, pues, con el joven José Miguel, ¿cómo está esa expectativa para, con su persona? Bueno, la recibimos de la, la manera más humilde y sencilla, pero con una alegría eh, especial y, y fraterna, por el, la, lo que hemos conseguido en, esta, en, en este campeonato, eh, una medalla de plata a nivel nacional, que, que es la segunda que damos a, a, aquí a Paltas. La primera la conseguimos con un marchista, con José Huamán, la conseguimos. Y es la segunda medalla que damos a, a, al Cantón Paltas a nivel nacional. Y así estamos fomentando lo que es el deporte aquí del atletismo en el Cantón Paltas. Importante, éxitos a usted también, pues como entrenador físico, le auguramos los mejores éxitos como medio de comunicación. ¿Cuál sería su mensaje a la juventud, al licenciado, para que ellos también se enfoquen en esta hermosa carrera? Y sobre todo, usted orgulloso también de representar a su cantón. Sí, es importante incentivar a la juventud a que siga practicando deportes La actividad física es fundamental para tener un sistema inmune y fuerte para combatir cualquier enfermedad que se que se lleve a cabo como ahorita pasamos de la pandemia que, que nos afectó a todo el mundo y siempre estar en actividad física, invitar a la juventud que, eh, que siga practicando deportes no solo el atletismo sino diferentes deportes que se practica aquí en este cantón eh, y también invitarlos a, a que practiquen también el atletismo que nosotros estamos entrenando, haciendo los entrenamientos de, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde en adelante, todos los días en la pista atlética de aquí del cantón Paltas eh, en realidad también quiero agradecer también al señor alcalde, al señor presidente de Liga Deportiva Cantonal de Paltas, a mis a mis, eh, a mis mis pupilos, como yo les sé decir, a mis hijos que, son, eh, que ellos también aman, como yo también amo el atletismo, eh, que también fui ex deportista y sigo siendo en la actividad de, deportiva del atletismo, pero ahora ya me toca como entrenador eh, seguir en adelante y confiar en, en mis chicos y, y tratar de sacarlos en adelante y seguir por esta meta que es llegar a una olimpiada. ¿Se vienen nuevos nuevas participaciones? Sí, nuevas participaciones se vienen con José Miguel, se vienen con los demás eh, con los demás eh alumnos se vienen, eh, recientemente estuvimos allá en Loja eh, en un selectivo sub-18, en la cual logramos clasificar eh, en marcha con José Guamán y Snyder poco en los 3.000 metros. Entonces, estamos por buen camino, con José Miguel se viene lo que es la, la media maratón, el perdón, la maratón en, en Manta, en, eh, a través de postas, se viene la milla, se viene un campeonato nacional también. Entonces, tratando de, de ir clasificando y ir, y ir sumando puntos para ver si es que podemos clasificar a un sudamericano. Estamos de regreso, muchas gracias. Acá estamos eh, para compartir la información junto a quienes hacemos Sur Noticias. Veníamos escuchando también las intervenciones, tanto de quien participó en esta gran competencia de a nivel nacional, eh, desde el Cantón Paltas y lógicamente también su entrenador ex deportista y ahora entrenador de este gran joven que está quedando o está haciendo quedar bien a nuestra provincia de Loja porque él está representando a la Federación de Deporte de Loja y por ende pues al Cantón y también tenemos conocimiento de que se le hizo un reconocimiento por parte de la alcaldía de esta ciudad y lógicamente, pues, eh, ha recibido, porque así lo expresa el deportista, siempre el apoyo por parte de la municipalidad. Esto es importante. También recalcar, compañeros, que las autoridades están también haciendo un aporte para el deporte en las diferentes disciplinas. En este caso, el atletismo. Y eso hay que resaltar también, pues, el, el apoyo, ¿no?, del de alcalde de este importante cantón como es Paltas. Bien, vamos a seguir compartiendo más de la información. Estamos ya listos para continuar compartiendo. Ahora vamos a revisar en, en el ámbito de nuestro cantón Catamayo, junto a nuestro compañero Ramiro Narváez. Seguimos informando y con respecto a las fiestas de parroquialización del tambo, el señor Manuel Armijos, representante del sector El Tambo Viejo, hizo el pedido a la primera autoridad municipal de Catamayo a que se realice urgentemente el asfaltado. Más en la siguiente nota. Quiero empezar agradeciendo primeramente a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Empezar agradeciendo a esta parroquia que ha sido la que nos ha visto nacer a muchos y la mayoría de sus habitantes seguidamente agradecer a las autoridades en las personas del señor prefecto, el señor alcalde el señor eh, presidente de la junta parroquial el señor teniente político y las, los distinguidos concejales y las distinguidas autoridades aquí presentes voy a dar lectura a un oficio que le hemos redactado para entregársele en sus manos al señor alcalde en este día. El oficio dice lo siguiente: Abogado Armando Figueroa Aborto, alcalde del cantón Catamayo, ciudad, los habitantes del sector El Tambo Viejo, en el cual se organizaron los primeros asentamientos humanos de nuestra parroquia y que por tradición es fuente generadora de trabajo nos es grato dirigirnos a su autoridad para expresarle un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones que desempeña en beneficio de nuestra parroquia y de nuestro querido Cantón Catamayo la parroquia del Tambo al ser una de las más grandes del Cantón Catamayo enmarcadas en su realidad agraria y teniendo como modo de sustento la cosecha de varios productos de la zona como el limón, el tomate, el pepino, la yuca, el bréjol, la maracuyá, etc. Y procurando que las actividades productivas de los habitantes de este importante sector de la parroquia se desarrollen de manera próspera, necesitamos contar con vías de acceso en buen estado que nos permita un desarrollo sustentable. Aprovechando la oportunidad de que el GAD Municipal de Catamayo se encuentra ejecutando la importante obra de asfalto en la vía a la Unidad Educativa del Milenio, solicitamos que se extienda el asfaltado desde la Unidad Educativa del Milenio hasta el sector El Tambo Viejo, en una extensión aproximada de 300 metros, lo cual se beneficia, se beneficia tanto sus habitantes, así como el acceso de estudiantes a la granja agrícola perteneciente a la misma edu unidad educativa del milenio. Señor alcalde, somos conocedores de su compromiso para el desarrollo de los sectores, además de su espíritu altruista, comprometidos con el pueblo que respalda su gestión. Estamos seguros que será la historia la encargada de, de devolverle a su digna autoridad el reconocimiento, puesto que las generaciones futuras serán las encargadas de transmitirle que esta importante obra fue ejecutada por el abogado Armando Pigueroa Agurto. Por la atención se brinde a nuestra solicitud todos los habitantes del sector El Tambo Viejo y de la parroquia de Tambo anticipamos desde ya nuestros sinceros agradecimientos. Muchas gracias, amigos y amigas. Seguimos acá en Sur Noticias, en este bonito espacio donde podemos recopilar el pensamiento de nuestra gente y la podemos expresar a través de este espacio. Vamos a seguir con más información junto a nuestra compañera Silvia Rodríguez. En el ámbito de nuestra localidad, amigos televidentes. El día de hoy conversamos con el licenciado Terry Cerillo, coordinador del evento gratuito que se llevará a cabo desde el día de mañana en el Centro Cultural de Catamayo. Destaca que este evento ha sido financiado por personas que quieren aportar al rescate de la cultura de nuestro cantón. Además, hace la cordial invitación para que todos los catamayenses puedan acompañar en el desarrollo de este importante evento que se llevará a cabo desde el día de mañana. Veamos los detalles en la siguiente nota. ¿Cómo se están organizando los cursos de pintura gratuitos? Muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a La Voz del Sur por permitirnos llegar a toda la comunidad por este medio digital. En verdad, al cumplirse tres años de la desaparición de nuestro artista Manuel Serrano, nosotros hemos creído conveniente hacerle un homenaje, dando un curso gratuito, con el señor artista de Catamayo, también el señor Espartaco Abrigo, quien lo va a dictar al curso. Respaldados pues, por supuesto con personas de, de Catamayo, a unos viven, vivimos aquí, otros viven en el exterior, el señor Cristal Balcázar, el señor Sandro Rengel, ellos viven en España y están colaborando para que se lleve a cabo este curso gratuito de dibujo, un curso rápido en homenaje a la memoria de nuestro gran artista Manuel Serrano, por supuesto con el respaldo también de la institución Centro Cultural Catamayo y mi persona ¿Quiénes nomás van a poder participar de este curso? ¿Personas de qué edades? Bueno, se hizo una inscripción abierta para todas las edades eh, cada uno de ellos va a portar una camiseta del curso, será dictado en el Centro Cultural Catamayo a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día, desde el día viernes mañana, 13 de agosto, en donde se dará ya la inauguración y posteriormente para terminar el día 18 de agosto. Este curso debería ser a, apoyado por las autoridades representantes de Catamayo, debido a que nos ha dejado Manuel Serrano un legado tan amplio de su, de su cultura, de su arte, como también pues, heredó a Catamayo un museo que nosotros hemos conversado con algunos museólogos, está dentro del tercero a nivel nacional dentro de la infraestructura. Y dentro del aspecto artístico, pues nosotros nos falta el apoyo de todos y cada una de las autoridades del cantón que se preocupen de la cultura de Catamayo. En este caso, si bien es cierto, el curso va a ser completamente gratuito, ¿quién va a correr con los costos? ...que requiere todo lo que es los implementos para poder eh, pintar. Bueno, como le decía al inicio, pues, Cristian Balcázar, Sandro Rangel y Terry Cedillo... ...hemos puesto que no es muy costoso los, los, los, las pinturas, los utensilios para llevar a cabo este, este curso... ...para hacerlo en forma gratuita, porque este, la memoria de Manuel Serrano merece esto y mucho más de los catamayenses que amamos verdaderamente a Catamayo. ¿No ha habido ninguna participación económica por parte del sector público o por parte de alguna empresa privada? Hasta ahora no, pero esperamos de que las autoridades, instituciones que quieran al arte catamayense, que quieran a los artistas de Catamayo, se unan para brindarles a los participantes de este curso, a lo mejor algún incentivo para hacer algún concurso, alguna exposición, eso está abierto y yo sé que se van a unir por este medio, los que escuchan este medio, que son, es un público bastante amplio, nos van a apoyar, así como ustedes, que es el primer medio que nos está apoyando, se han de unir algunos otros medios, que de, sin costo alguno, porque con, pagando pueden venir muchos, pero cuando se hace en forma voluntaria y en forma gratuita, solamente los que aman a Catamayo verdaderamente se prestan para esta, incentivar estos actos que van a beneficio de la sociedad catamayense. Coméntenos, ¿dónde pueden eh, inscribirse? Bueno, las inscripciones, según conozco de parte del señor Espartaco Abrigo, nuestro artista que va a ser quien dicte el curso, él abrió el día lunes las inscripciones, el día de hoy me habían dicho que ya estaban cerradas las inscripciones porque solamente era para un cupo de 25 personas. Háganles una invitación a la ciudadanía catamayense y también a las autoridades que participen de estos eventos que sin duda fortalece la cultura pero que también necesitamos autoridades que puedan colaborar para realizar eventos más seguidos de este tipo. Muchas gracias, creo que sus palabras son las que han dicho todo. Catamayo merece que las autoridades se comprometan con el pueblo, se comprometan con la sociedad. Tenemos grandes representantes en el arte, hoy tenemos un representante en el deporte, y merece que Catamayo, sus autoridades se preocupen en brindarles a todos y cada uno en su rama, en su arte, el apoyo necesario para que, para posesionar el nombre de Catamayo como una cuna de artistas y como un ente de turismo para que vengan a conocer nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Estamos compartiendo ya en el, la parte final casi ya de, de esta entrega informativa. Eh, habíamos estado también con, con mucha atención sobre este, este diálogo que se mantuvo con el licenciado Terre Cedillo. Bueno, él está como coordinador de, de los voluntarios para este para este curso que eh, se eh, dictará el día de mañana. El día de mañana será la inauguración en el Centro Cultural Catamayo, que por cierto está quedando muy bonito, ya que hace algún tiempo atrás estuvo bastante descuidado este, este lugar que muchos catamayenses recordamos que fue uno de los primeros lugares donde se realizaban eventos importantes acá en nuestra ciudad de Catamayo, pero que lamentablemente eh, por eh, algunas personas que no le pusieron el corazón y el empeño de poder seguir trabajando para que este lugar siga siendo reconocido, no solo por los catamayenses, sino también por la, los amigos turistas, pues hoy en día se le está dando otra imagen, eh, hemos visto también trabajo de pintura, esto lo daba a conocer eh, el licenciado, que eh, gracias también al aporte de la municipalidad, eh, en una parte de este proyecto, pero que el resto ya ha sido igual apoyo de ciertas personas que están apoyando para el, para el arte, en este caso, eh, para ir mejorando. Bien, por ello, y esperemos de, de que para estos eh, cursos, para esos talleres, eh, pues eh, también las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, apoyen, ya que también de esta manera fomentamos el talento que tienen nuestros niños, eh, exclusivamente en estos talleres, mi estimada Silvia. Así es, Leonardo. La cultura, sin duda alguna, es el alma de una sociedad vibrante, expresada de muchas maneras. Cuenta nuestra historia, celebramos, recordamos el pasado, nos entretenemos e imaginamos el futuro, además de su valor intrínseco que tiene la cultura. Nos proporciona importantes beneficios sociales y económicos. Es por ello que hacemos la cordial invitación para que el día de mañana, todos los catamayenses puedan asistir, puedan ser parte y presenciar este gran evento que sin duda alguna tiene el propósito de incentivar la cultura y de rescatar nuestra cultura de catamayo, que sin duda alguna una, una sociedad, un cantón, una provincia sin una cultura es prácticamente como una persona sin identidad. Bueno, sí, efectivamente, rescatando las, las palabras de Silvia, pues una ciudad sin cultura pues es una ciudad perdida, sin vida, sin identidad. Y estamos muy contentos de que estas, estas actividades pues, se den acá en Catamayo. En medio de la pandemia que estamos, pues obviamente eh, creo que habrá un espacio y habrá este momento para que podamos asistir, eh, quizá en, en grupos pequeños. No sé eh, cómo esté organizado este tema a fin de que también podamos estar eh, conscientes de la situación que andamos, pero eh, no dejar de lado esta gran oportunidad de apoyar a los eh, artistas, en este caso a estos niños, a estos jóvenes, que son prácticamente el semillero de, de un futuro prometedor para Catamayo y que y que pues eh, bien por eh, el profesional que estará dirigiéndolos, en este caso Espartaco, nuestro querido artista catamayense, a quien felicitamos porque sabemos que este curso es gratuito, eh, no sabemos si él estará viendo percibir algún eh, reconocimiento económico o lo estará haciendo eh, simplemente eh, abierto, pero lo importante es, es el gesto, ¿no?, de que está haciendo por estos jóvenes, por estos eh, hombres y mujeres que, que, que, que van a poner ahí en, sobre la mesa el, el arte, ¿no?, el, el dibujo y pues eh, felicitamos y obviamente lo que dijo ¿no? el, el representante, el licenciado eh, Cedillo, es eh, necesario el, el apoyo de las diferentes instituciones públicas y privadas de la, del mismo municipio a fin de que estos jóvenes con talento tengan esa oportunidad de poder eh, expandirse, de poder promocionarse, de poder eh, entregar también su talento a a, a la gente, ¿no? Y que puedan, pues, ellos salir adelante. Así que, pues, bueno, también apoyamos en, en este caso, pues, al, a lo que están haciendo por el bien de la cultura acá en nuestra ciudad. Así es, Ramiro, la iniciativa de estos hombres catamayenses, que a pesar de, de quienes están colaborando, no están en Catamayo, pero ellos a la distancia están haciendo su aporte económico eh, gracias a, a la iniciativa, como decía, eh, pues, de ellos se realizarán estos, estos cursos de pintura acá en y dibujo acá en nuestra ciudad de Catamayo. Y que, por cierto, también es como un homenaje a, a nuestro gran amigo, digo, eh, ya pues hoy en día no está con nosotros, Manuel Serrano, quien también dejó un, un legado importante en lo referente al arte. Incluso dejó pues la, la parte física de el, hoy en día conocido... El, el Museo Manuel Serrano en la Parroquia Urbana de San José, un hermoso museo que pues eh, justamente hablábamos con, con Espartaco y él me había eh, mencionado de que se había solicitado este espacio del museo para poder realizar ahí los, los talleres o, o los cursos, uh -huh. pero eh, no, no sé cuál sería la razón de que no se, los, no se lo ha logrado. Pero en todo o caso, llegaron algún acuerdo. me imagino algún inconveniente hubo, en todo caso se lo va a realizar en el Centro Cultural Catamayo, el día de mañana, como decía al inicio, se va a hacer la, la inauguración eh, de estos eh, cursos, de, tanto de dibujo como de pintura, en homenaje, como decía Manuel Serrano, en estos tres años de ya no acompañarnos físicamente, pero su recuerdo, su legado, permanece en cada uno de quienes fuimos eh, parte también, de este, de este encuentro con el arte acá en nuestra ciudad de Catamayo. Y por lo visto ha habido una gran eh, aceptación por, eh, en este caso, los, los jóvenes, los niños para participar, porque según lo dijo el licenciado Cedillo, pues ya no ya no hay más espacio, no se han ya, se ha llenado creo que ya los, eh, los cupos, entonces bueno, todo está listo para mañana iniciar este evento importante. Así es, eh, pues eh, el licenciado Terry nos manifestaba de que eh, pues eso se dejaba al criterio del profesional para que él seleccione la cantidad de, de asistentes para los talleres o cursos. En todo caso, pues como ustedes conocemos, y bueno, y todos conocemos por el aforo, hoy en día pues tiene que tener un número... Eh, reducido de, de asistentes y yo creo que por esa es la razón también, a pesar de que también lógicamente es importante el recurso económico porque todos los materiales lo, lo están dando quienes están haciendo este aporte económico, ¿no? Y todo es gasto, todo es dinero y bueno, esperemos, ¿no? Como dijo eh, el licenciado, que las empresas también privadas que tenemos en nuestra ciudad, eh, también la alcaldía. Eh, siga aportando con, con la parte de, yo qué sé, del, del lugar, ¿no? También que es importante porque es una casa de arte. El museo es algo impresionante, pero bueno, ha de haber alguna razón. Sí, es de todos los Lógicamente, porque el maestro Manuel Serrano lo dejó donando para Catamayo. No claro, para. Claro, este, justamente para este tipo de actividades. Para este si tipo de, de eventos, sí, definitivamente. Tienen razón, compañeros. Yo creo que todos los catamayenses tendremos también que, de una u otra manera, pues dar nuestra, nuestra voz de, de protesta en caso de que, pues, eh, solo se lo utilice para otras cosas y no para el fin que fue creado y entregado para los catamayenses. Es para el arte. Definitivamente, el Museo Manuel Serrano es para el arte. Hay veedores. Que, que tienen que también estar pendiente de que todo lo, lo estipulado, entregado al municipio, pues se cumpla al pie de la letra. En todo caso, nosotros como medio estamos haciendo nuestro aporte, dando a conocer el día de mañana. De igual manera, vamos a, nos han hecho la invitación para poder también cubrir la inauguración y ahí estaremos y les traeremos también esa información a nuestro espacio de información. Pues bueno, con esta y, y gran iniciativa, este gran proyecto, pues bueno, vamos a despedirnos. Gracias, Alexander, eh, por habernos acompañado. Silvia, ya la confundí de nombre a Silvia. Eh, es importante siempre la, la presencia, es la imagen femenina del informativo. Gracias por estar acá de regreso y pues bueno, a ti también, Leonardo. Y a todos quienes nos han visto en esta ocasión, han compartido el servicio de noticias, muchas gracias. Que tengan una feliz noche y pues un despertar lleno de éxito y bendiciones. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Les invitamos a compartir la transmisión de este noticiero para que lleguen muchísimas más personas y puedan ser parte de este noticiero. Que lo hacemos con mucho cariño para llevarles la información desde todos los rincones de nuestro cantón, nuestra, nuestra provincia y también del país. Muchas gracias a ustedes, gracias Ramiro, gracias Leonardo, muchísimas gracias amigos televidentes. Nos vemos el día de mañana con información importante Todos los detalles de cómo se realizará el desarrollo del curso de pintura que se llevará a cabo el día de mañana. La Voz del Sur TV presentó Sur Noticias.